Buenas tardes, bienvenidos todos ustedes que leen y escuchan El Ciudadano. Hoy tenemos nuevamente a un científico, pero es un científico que ha recorrido parte del mundo, que ha recorrido diversas universidades, que ha estado en diferentes áreas del conocimiento científico como son la robótica, la microelectrónica, es doctor en ingeniería biomédica, entonces tiene un currículum verdaderamente interesante, muy amplio, pero además es el creador de un robot hermosísimo, Don Cuco el Guapo. Seguramente todos ustedes han oído hablar de él porque ya estuvo en Sevilla, España, ya dio la vuelta por Francia y por otros lugares. Sí. Así que, doctor Alejandro Pedrosa Meléndez, me da muchísimo gusto recibirte. Muchas gracias, Flor. Felicidades por ese nuevo programa, ¿verdad? <ríe> gracias. Muchas gracias. Eh, realmente tu currículum es muy amplio, pero quisiéramos comenzar por el principio. Cuando tú eras joven, pensaste en algún ¿Cómo momento... ¿Cómo que cuando yo era joven? Bueno, eres joven todavía. <ríe> ya me voy, ya me voy. <ríe> pero sí. cuando tú eras niño o, sí. y eras muy joven en la escuela secundaria, muchas veces en la preparatoria, uno piensa en lo que va a hacer <ríe> sí. cuando sea profesional. Y a veces le atinas y a veces dices, este, pues, no se hizo exactamente lo que yo sí. pensé. Yo, muy buena pregunta, Flor. Yo quería ser arquitecto desde niño. Y estudié toda mi eh, de, de vocacional, que es la preparatoria en el poli, eh, licenciatura y posgrados en el poli. Eh, sí. La vocacional era muy fuerte y muy dura la, el dibujo. Y una de las exigencias era ser buen dibujante para ser arquitecto. Claro. Que ahora claro. ya no se necesita eso con las computadoras. ¿no? Definitivamente. Y la verdad, tuve problemas con el dibujo. Ya me habían dicho desde secundaria, Flor, este, varios exámenes psicométricos. Y estaba apto para matemáticas, para física, para ingeniería electrónica. Y ya de pura decepción entré al encima en ingeniería electrónica. Y poco a poco le, le empecé a agarrar cariño a la, a, la, a la carrera. Pero originalmente yo quería ser este arquitecto y me sigue gustando la, la arquitectura. no Yo creo que es preciosa la arquitectura, pero tú has hecho cosas verdaderamente extraordinarias en las otras áreas del conocimiento, no por ejemplo, la robótica. Entonces tú comienzas en el decime, terminas la carrera y ¿qué sigue para Alejandro Pedroso? Bueno, en la primaria, Flor, yo hacía títeres, hacía funciones de títeres con otros dos amigos míos, este, Víctor Blasque Rodríguez y José Luis Peña Romagosa, que era sobrino del Capitán Camacho, allá en la Ciudad de México. Y le hacíamos una función, Flor, cada semana a los niños de la primaria, desde los 9 hasta los 15 años, y eso... Flor nos obligaba a leer un libro por semana para montar las, las, las, la obra. La obra, sí, ya hacíamos el teatrito. Tenemos dos tipos, dos tipos de, de títeres, de, de guiñoles con la mano y de, y de marioneta. Y eso te obliga, fue un desarrollo autodidacta, porque empezamos a ver, empecé yo a ver diferentes campos, todos estos dos compañeros también son ingenieros, y eso te abre un panorama desde niño. Y a los 15 años los dejé porque yo sentí que ya, ya estaban muy grandes, eran haciendo títeres. Que gente. me arrepiento, ¿no? Que inclusive después me enteré que en, en Praga hay una hay licenciatura y posgrado de titiriteros. Sí, o sea, es todo un, es un arte los, los títeres. Claro. Pero sí, eh, sí desde chico y, y después con estos compañeros... Teníamos un pequeño taller donde arreglábamos este, licuadoras, este, eh, planchas. planchas, etcétera, ¿no? Y, pero siempre me ha llamado la atención toda la parte técnica, ¿no? Me, pues ya desde niño descomponía los, los, los juguetes para ver qué tenían adentro. <risa> bueno, yo creo que esa curiosidad, que es una curiosidad científica, aunque en ese momento no lo sabes pues eh, te da pie para que después desarrolles realmente una... Eh, esta carrera. observación es muy importante lo que es, porque yo siempre les decía, o les digo a mis alumnos y a los mismos compañeros científicos, que no hay que perder la curiosidad infantil de esa, de qué hay, ¿no? Y muchas veces ya cuando uno ya madurito, se vuelve uno soberbio, no, eso ya no, yo ya me lo sé, o no nos interesa qué hay, pero si hiciéramos, por ejemplo, un examen, ¿Qué es lo que tiene un examen nacional? ¿Qué es lo que tiene adentro estos teléfonos? Pues yo creo que la mayoría, el 99 99.99%, no, no, no sabe sabemos. lo que no sé, ni, ni menos cómo funciona. ¿no? Sabemos apretar los botones, pero ese es un problema que hay, Flor, la dependencia tecnológica. Bueno, tú, tú has defendido mucho que en México lo deben hacer mexicanos. Uh -huh y son los que deben desarrollar la tecnología. Es decir, no depender de otras potencias, sino tenemos la capacidad, y lo has dicho también, sí. tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento para poder hacer nosotros mismos todo. Es, es que esa debe ser la, la filosofía, es que es triste, vete a un hospital público-privado o y toda la instrumentación, flor, es hecho del extranjero. Y no solamente el problema de que se hagan en extranjeros, sino es fuga de capitales, fuga de dinero. Es dinero que ya no va a regresar. Por ejemplo, muchas veces me preguntaron oye, si tus microcircuitos salen más baratos o más caros que los importados, digo, no importa. Aunque salieran más caros, flor, es dinero que se queda en el país. Y es tecnología también para que los propios alumnos aprendan Ay, eh, eh, a hacer eso. Sí, Hablabas de, de, del robot Don Cuco, por ejemplo, eso generó ya toda una escuela en el estado de Puebla. Ah, pues lo hicieron mexicanos, nosotros también podemos. Esa es un, una influencia que hay entre los, entre los jóvenes. Es muy importante de que se den cuenta los jóvenes que si lo hicieron mexicanos, ah, entonces sí se puede. Porque cuando hablamos de tecnología, incluso hasta cuando vemos unas películas mexicanas, siempre ponen al, al científico con, con acento extranjero, ¿no? Claro. El típico, jejeje, je, je, voy a poder, voy a poder <risa> arme del mundo, ¿no? Sí. En fin, pero no, aquí la idea es que vean que hay la capacidad científica, hay la capacidad tecnológica para desarrollar nuestras propias este, tecnología. Antes de que entremos a esta historia encantadora de Cuco el Guapo, Platícanos esta relación con la Universidad de San Luis Potosí porque y, y con, y con el, este satélite que, que, que comenzó a hacerse, un proyecto mexicano, y eh, de una terna te escogieron a ti. Sí, tí. así es, una Entonces, terna donde estaba Javier Mendieta, que fue director de la Agencia Espacial Mexicana, Rodolfo Neri Vela. Neri Vela, y la astronauta. Y yo, fue una terna que. Eh, hicieron en el Instituto Mexicano de Comunicaciones, que lo dirigía el ingeniero Méndez Ocurro, ¿te acuerdas de él? Claro. Méndez Ocurro, que fue el primer director de, del Conacit Y FP? que era un nacionalista el sí, ingeniero sí, sí. Méndez Ocurro, sin duda. Sí, ya falleció, fue director de, del Instituto Mexicano de Comunicaciones, fue director de, de, de fue secretario de Comunicaciones y Transportes, es, es, politécnico, fue el que funda el CIMBESTAP, él fue, él fue una institución tan sí. importante y él también era de la mentalidad muy nacionalista cuando hacen la terna, Flor, este, pues analizan mi, mi trayectoria académica, científica y, este, y me escogen a mí como, como director del proyecto SATEX-1 que era la idea, de eh, bueno, hicimos el diseño, desarrollo y construcción del primer microsatélite con tecnología mexicana y cuando digo con tecnología mexicana, es que hicimos hasta los microcircuitos. Hicimos en, aquí en la UAP y en el INAOE las celdas solares fotovoltaicas de uso espacial. Y además de todos los honores que has recibido como científico, hay un cohete que lleva tu nombre. Así porque es. hay una diferencia fundamental entre lo que es un satélite y lo que es un Exactamente. cohete. Exactamente. Qué, qué, qué, qué buen punto. Eh, se han lanzado, nano, bueno, aquí uno de eh, los alumnos míos lanzó primer el primer nanosatélite, de, es de la UPAEP, eh, egresado de la UAB, Héctor Simón Vargas, y lo lanzó con la, la agencia, con la NASA. Pero acá de decir una cosa muy importante, San Luis Potosí, desde 1957, ellos empezaron a hacer sus propios cohetes. O sea, muchas veces eh, la gente confunde cohetes con, con satélites, no, el cohete es el vehículo que lleva el satélite que va a quedarse en, claro. en, en el espacio y ya el satélite pues ya hace diferentes este, funciones tecnológicas como mandar imágenes, mandar señales, mandar audio, video, etcétera. Oye, ¿y qué sentiste cuando, cuando ese cohete dice doctor Alejandro Pedroza Meléndez? A ver, ¿cómo, cómo te sentiste? <risa> mi, mi, no, no soy argentino, ¿eh? sí, es decir, mi ego se subió. Oye, oye, mi ego no llegó tan alto, ¿no? No, pero me, me dio gusto. Fue un reconocimiento para mí más, más importante que un doctorado no les causa. Que, o que el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de Tomás, San Luis Potosí me haya hecho este reconocimiento. Pues felicidades por ese, por ese nombramiento. Lo no, no puedo ya. ver por internet. Ahora sí, aparte de... Haber trabajado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Popular Autónoma También, sí. del Estado de Puebla. Sí. Ahora estás dirigiendo tesis de maestría y de doctorado en la BOAP. Sí. No paras, pero ahora sí platícanos esa historia de Cuco el Guapo. ¿Cómo, cómo pues, nace tu hijo? Bueno, pues don Cuco el Guapo, Flor, es producto, es resultado de un proyecto internacional, ibero-latinoamericano, donde diseñamos, desarrollamos y construimos un microprocesador didáctico. Te decía, imagínate que en el tamaño de la uña integramos más de medio millón de transistores que realizan una función matemática. Esto es lo que tienen los celulares por dentro. Increíble. Pero no solamente es hacer el chip, sino además es el desarrollo matemático de ceros y unos para desarrollar un lenguaje y que funcione el chip. Este. Y. Este microprocesador eh, participaron Argentina, Brasil, Colombia, España y México. Pero antes ya habíamos hecho otro microprocesador con Brasil, se llamaba Bramex. Uh -huh. Entre Brasil y México nos apoyó con ACI para ese proyecto, tuvo muy buen resultado. Era un microprocesador muy pequeño. ¿Por qué hablo de los micro, eh, microprocesadores? Porque el microprocesador FLOR, para los que no saben de electrónica, es la base fundamental, es el cerebro de las computadoras. Ese es lo, lo, lo fundamental. Y lo traen muchos aparatos, lo traen los laptops, lo traen los celulares, en fin, una gran cantidad de equipos, equipos médicos. Ese es el, el cerebro. Entonces, el aprender a hacer estos microposadores eh, nos llevó a que se integraran más países eh, iberoamericanos, como fue España, Argentina, Brasil, Colombia y México, y desarrollamos este microposador que se llamaba o se llama... Y la 9200, Ibero-Latinoamérica. Este microprocesador fue financiado eh, por España y lo hicimos en un tiempo récord, en 10 meses. Cada quien nos, nos. Yo estuve coordinando parte de este proyecto. Y hay una diseñadora que. que, que hizo la, la eh, escultura, Erika Gloria Weinberg, sí. Uh -huh. eh, después eh, trabajaron mecánicos, computólogos, etcétera. Y en un tiempo récord de seis meses lo, lo construimos. ¿Y cómo...? Bueno, porque no solo es pianista, Cuco el Guapo. Sí. Aparte de ser pianista, tiene otras funciones médicas que ahorita nos dice Eso, pero, qué buena pregunta. Este, ¿cómo, ¿Cómo le Eso. hace? ¿Cómo le hace para leer las partituras? Muy buena, sí. Eh, muy buenas observación, Flor. En realidad ese... Y a mí me cayó el veinte después. <risa> después del tiempo, de años. Fue el primer robot con, con inteligencia artificial. Así es. Así es. Y eso fue una tesis que yo dirigí y desarrolló Héctor Simón Vargas, fue su tesis de licenciatura en computación en la UAP, que era una tesis doctoral. Claro. Y Héctor Simón Vargas fue el primero que lanzó el nanosatélite satélite casa de la UPAE. ¿Sí? Y entonces ya entonces, somos una escuela de, de gente. Y era un, un grupo, sí. claro. Y este, lee partitura, procesa la información y después la, la ejecuta. Y, y fue la primera vez este que se hizo en la, la eh aplicación de la inteligencia artificial a través de la, de, del arte en este caso, ¿no? Pero tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Esa es una demostración de, porque esa aplicación de reconocimiento de patrones te puede servir, no sé, de reconocimiento de algunas cédulas magninas, ¿no? Sé, tiene puede tener, dependiendo también de la capacidad y riqueza intelectual, puede tener muchas aplicaciones, en medicinas o en la misma industria, ¿no? Así es. Oye, ¿y cuco ahorita está guardadito, ¿no? Está, está en reparación, la idea es que Esa es una eh, noticia nueva, vamos a celebrar el 30 aniversario en, en octubre. ¿sí? ¡Ay, oh, qué feo bonito, no? Pero qué bonito que sí, veamos a la idea es, a ya, ya, se, ya se hizo una, un comité de ahí para celebrar los 30 aniversarios, tres días de celebraciones. La idea es que echar a andar a Don Cuco y si es posible que toque con la Sinfónica de la BUAP como solista e invitarle a las escuelas secundarias preparatorias para que vean a, a Docuco en el Complejo Cultural Universitario. Y se le va a ver todavía su corazón y todo, sí, todo, todo, todo todas sus tripas. Qué padre, ¿no? Sí, así es. Eh, la verdad, Flor, que yo le daba un, un año de vida, ¿no? Viniendo de, de España... Y ya cuando ya tiene un año, ya dos, ya tres ay, entonces sí está funcionando, sí, lo hicimos y va bien. Y para 30, y yo creo que más o menos dos, tres millones de personas han visto al Cuco en En vivo acción. sí, en vivo sí, ¿no? sí. Bueno, en España lo vieron porque daba seis funciones diarias de 15 minutos. Yo creo que en España haber visto en vivo y a todo color como unas 300 mil personas en los tres meses que estuvo en España. Después tuvo una gira... Ah, después estaba invitado a Brasil y fue cuando lo secuestraron. Estuvo secuestrado. Sí, sí, estuvo en secuestrado. Estados 40 días en Estados Unidos, ya no pudimos ir a Brasil ni a Francia tampoco. Estaba invitado para el, para el, el Congreso Internacional de Robótica en París. No pudimos ir ya porque estaba secuestrado en Miami. Y, igual a Brasil no fuimos. Después fuimos a. ¿Y por qué? Lo, o sea, ¿lo secuestraron para sacar la tecnología? ¿O qué, sí, qué no decía? se robaron nada, pero sí abrieron las cajas y anduvieron investigando. Oye, y ahora eh, inauguraron hace poco una eh, es, escultura, que yo creo que es la primera escultura, no sé si sea en el mundo, pero sí en México, de un robot. Pero es escultura hecha para ese robot. Sí, exactamente. Con Poco el Guapo. Es curioso, Flor, porque... Puedes hacer una escultura para un revolucionario, un político o hasta un científico ¿no? o un artista. ¿no? Sí. Uno va a la plaza de Garibaldi en México y ahí están las esculturas de Pedro Infante, de Juan Gabriel, etc. Pero, y hay esculturas en forma de robot, pero aquí es una escultura que le hacen en honor a un robot. Eso yo sé que es único, es para el récord Guinness, ¿no? es, creo que es único en todo el mundo. Sí, sí, sí este se hizo un comité de la Facultad de Computación, de Electrónica, del Instituto de Ciencias de la UAP, de, de la Dirección, de la Vicerrectoría de Difusión de la Cultura de la UAP, y todos se cooperaron y mandaron fundir, hacer la fundición de, de Don Cuco, que está en el vestíbulo del Teatro de, del Complejo, del Complejo Cultural. Cultural. Quedó muy bonita, y que la, la inauguró el señor rector Esparza hace, hace un año. Y también hay un libro, un, libro, un libro precioso, sí, sí. en donde viene, además de toda sí, la sí, historia. Sí. ¿Lo podemos en... enseñar acá el libro, sí, para. Con todo gusto. Sí, para que lo. El título del libro es Don Cuco Aguapo, Orgullo de México: Anatomía y Fisiología de un Robot Pianista. Entonces, algunos capítulos es la anatomía, hacemos una analogía entre un sistema ocio robótico y un sistema ocio humano. Entonces, eh, o sea, nuestro modelo, Flor, fue, fue, fue el cuerpo humano para ser Don Cuco. Y después viene otro capítulo que es el eh, sistema muscular humano y sistema muscular robótico. Sistema nervioso humano y sistema nervioso robótico. Después, cómo es que ve Don Cuco, en fin. Mira, ahí es cómo, cómo, se, cómo se fue armando, cómo se hizo toda la, la parte de plástico transparente. Que, por cierto, también la palabra Cuco, eh, significa transparente. Entonces, la idea es que si sea transparente y se vieran todas las. Se le ven sus venas, o sea, su sí, corazón, todo. todo, todo. Es, todo. Sí, esa es la, la idea. Oye, ¿y este libro se está vendiendo en.? En, la la... Uar, en el Complejo Cultural Universitario. Mira, por ejemplo, aquí viene una parte que es un electroencefalograma de, de Don Cuco, que, que es una, son ondas es, eh, digitales. Qué bien. No, es un, un libro precioso. Este de Don Cuco, el guapo, orgullo de, de México. Qué bien. Pues ha, ha tenido mucho, mucho éxito el, el libro. Y pues eh, yo soy agradecido con la universidad ¿no? por haber este, tanto la, la escultura como, como el libro. ¿Y qué sigue para ti en estos próximos meses y, y años? ¿Por qué no te piensas retirar, no, ¿verdad? No, no, no, no, no. ¿No, no, ¿No quieres no, irte no, a una no, finca a descansar? No, no, no, no, no, no. no. Nosotros. Llevarte a Coco el guapo y platicar no, no, con él. ¿No? No, tenemos muchas actividades todavía a nivel de investigación. Tengo, estoy dirigiendo tesis de, de licenciatura, maestría y doctorado, tanto en la UPAE como, como, como en la, la UAP. Y, este, y estamos en asesorías para cuestiones biomédicas. Yo pertenezco a la Academia Mexicana de Cirugía. Claro. Sí, soy, Hijo, ya soy el mérito de mérito. ¿no? <risa> soy el primer miembro no médico de la academia que sí, es el órgano sí. consultor del gobierno federal desde hace más de 90 años. Y, este, y estoy desarrollando proyectos con ellos. Desarrollé eh, un simuladores de la parascopía, Flor, que tuvo mucho éxito. Fundamos una pequeña empresa aquí en Puebla y exportamos esos simuladores a Alemania, Polonia, España, Brasil. Ya no sigo en esto. Soy un poco, hago esto y pues ya, ya me, me canso, ¿no? O, o quiero hacer cosas nuevas, pero este... Seguimos trabajando en cuestiones, de, sobre todo, de ingeniería biomédica. Pues ha sido un gusto... No, gracias ...platicar a ti, contigo, sí. Alejandro Pedrosa Meléndez, doctor, porque te has ido hacia muchos lugares, todos relacionados, por supuesto, con la ciencia, con la música, con el conocimiento, pero con esa curiosidad que yo creo que nunca has perdido y que tenías desde niño. Entonces, estaremos, por supuesto atentos a los 30 años de Don Cuco sí, como Guapo. Sí, no, con gusto, que sí. Va a ser homenajeado, vas a ser... ¿Quién va a ser más popular ahí, el Don Cuco o tú? No, no es Don Cuco, yo no. Yo, yo permanezco <risas> atrás de las cortinas. ¿no? Bueno, así estarás es. ahí junto a tu hijo, pues, ¿no? Es, así es. Eh, pues muchas gracias, Flor, por esta invitación. Y después te informo también, también del 65 aniversario de, de Cabo Tuna, de San Luis Potosí. Va a ser en diciembre de este año van a ser un gran, este, bueno, homenajes, ya hay videos, documentales, y va a ser este, un congreso para conmemorar los cohetes, que es muy importante, que se hacen en, en México. Perfecto, pues muchas gracias pues Gracias a, a Alejandro ti, gracias Pedroza. a todos, jóvenes, gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros, a todos ustedes que leen y escuchan El Ciudadano. Soy Flor Coca Santillana y agradezco el trabajo de mis compañeros de producción y edición. Y nos vemos en la próxima.